La herramienta de inclinación la vamos a encontrar debajo de la herramienta de la escala y trabaja mediante dos formas. La primera es la manual. Con clic y arrastrar, presionando la tecla de control, clic y arrastrar, voy a seleccionar el objeto. Y si das un clic y arrastras a cualquier sitio, va a generar este tipo de inclinación. Pero si presionas la tecla de shift, en cambio va a inclinarse a 45 grados. Si presionas la tecla de Alt y shift, al mismo tiempo vas a generar una copia del mismo, por ejemplo, voy a soltarlo ahí. Voy a presionar en este momento la tecla de Control-D para generar, mira, este tipo de distorsión que puedes hacerlo con esta tecla. Está un poquito denso el asunto, pues simplemente clic arrastro y lo voy a borrar, y voy a borrar este objeto que está aquí. Existe una segunda forma para trabajar con esta herramienta y es primero seleccionando el objeto y luego dando doble clic sobre la herramienta para que nos se nos active la opción de inclinación. El ángulo de inclinación que vamos a trabajar va a ser 45. Este gira en sentido horario. Ahora tiene los ejes horizontales, verticales y tienes un ángulo de inclinación que está de acuerdo al punto pivot que está colocado aquí. Si cambias el punto pivot en cualquier lado, pues este ángulo va a cambiar. Obviamente voy a dar clic en OK. Ahora con el teclado voy a hacer esto de clic derecho con el mouse, organizar y enviar detrás. Como color de relleno al objeto le voy a poner este degradado que está aquí. Asimismo voy a presionar la tecla G en el teclado, clic y arrastro para generar este tipo de inclinación. Me voy a valer de la herramienta de selección para poder reposicionar al objeto más o menos por ahí. Ahora voy a hacer esto clic y arrastro desde una esquina, shift clic y arrastrar. Lo voy a mover un poquitito por acá más o menos. De eso se trata esta inclinación, puedes hacer este tipo de objetos, de proyecciones de lo que necesites y también contexto te funciona súper bien.